Mi nombre es Omaira Jojoa, tengo 42 años, vengo del corregimiento del, del Incano. mi asociación se llama Asociación Agropecuaria Turística Casapamba y estamos con el cultivo de uviles. Es muy importante porque nos rinde el trabajo y también pues ahí tenemos comunicación y diferentes actividades que realizamos en cada uno de los de, de las parcelas que tenemos. Estoy como siete años en la asociación. En el momento, pues ahorita estamos en el grupo, que somos seis personas, estamos eh, trabajando con el producto de Lubilla, que es, eh, la estamos trabajando orgánica, pero se hizo un análisis y salió agroecológica la Lubilla. Y también en cada uno de los predios estamos trabajando con recuperación de semillas orgánicas, dejando el químico a un lado y más que todo el orgánico, para nuestros productos que salgan sanos para el consumo de nosotros y de la, de la familia. Nosotros nos reunimos cada, cada mes en cada una de las familias, en, es, en, ese, en esa reunión nos organizamos, hacemos como un plan de trabajo, en qué vamos a, a trabajar si vamos a las mingas en cada uno de los predios, o también es en el, en el cultivo de la huilla y trabajamos dos días en semana, los días martes, que es para hacer la limpieza de la uvilla, y los días jueves es la cosecha y selección del cultivo. Para mí es como devolverle lo que ella nos, nos da, ya eh, utilizando lo que nos da nuestro predio, como lo que tenemos las especies menores, entonces esto lo, lo hacemos preparados y lo utilizamos para el cultivo. La tulpa es como ser la familia, que nos reunimos todos para para seguir pues trabajando y mirar a ver cómo, pues nos reunimos y hacemos intercambio de, de semillas, de productos y también hay como intercambios, pues de pronto sería porque no dan a conocer en lo que nosotros estamos realizando en, el, en la finca o en el predio o en el grupo que estamos trabajando, porque a veces cogen y no, pues lo venden el producto pero sin saber cómo nosotros lo estamos trabajando orgánicamente y también pues era que las personas que lo compran también fueran a visitar nuestras fincas para mirar cómo realizamos el trabajo pues yo aprendí un poco fue en el colegio pues como al, principio, al principio no eran los computadores sino las máquinas de escribir pero después ya ya como que faltando un año ya nos dieron los computadores pero no es como ahora cada uno sino era uno por diez estudiantes entonces el que más pues lo, lo cogía es el que más aprendía pero uno no no aprendí, después ya poco a poco y ya fuimos aprendiendo, pero lo más básico. Me interesó porque quiero aprender más, no solamente quedarnos en lo que hemos aprendido, sino saber, saber pues más, más de lo que qué es lo que nos enseña pues la tecnología y para qué nos sirve para, para nosotros. Pues eso es muy importante porque nos hace falta, porque nosotros tenemos el computador, pero no sabemos más llevar el Word como la información, qué, qué es lo que tenemos para registrar en el computador, entonces nos hacía falta, como las tenemos también, como lo de ahorros para llevar la cuenta de cada uno, las mingas, pues llevar el listado y con eso pues para trabajar. Ahorita pues ya hemos avanzado, pues ah, harto, harto, pues no, pero nos falta para, para no olvidarnos lo que estamos aprendiendo. Yo quiero aprender más fue pues, la clase, pues es, el tiempo es muy cortico para nosotros, pues a aprender, si quisiéramos tener como más, más capacitaciones para poder manejar bien la, la herramienta, si no, pronto lo llegamos a, a dañar, si no, no ponemos en práctica lo que estamos realizando. Pues ahora en el momento llevo yo en un cuaderno, llevo las cuentas, pero si las puedo pasar al... La... Al portátil que tengo, pues sería mucho mejor para guardar la información. Pero apenas ahora, un año de lo que uno está apenas aprendiendo a manejar un celular, porque ni, ni el celular, pues no lo puedo manejar bien. Pero ahora, pues de lo que nos está dando la capacitación, vamos a ir ya, ya aprendiendo poco a poco cómo manejar el celular ya podré, para podernos comunicar con nuestros, nuestros consumidores, para que nos visiten. Para mí, yo creo que es muy bueno porque la gente, pues, conoce en el lugar, se ubican y ya llegan al a donde tenemos el cultivo y así creo que tenemos más, más venta pues directa, no a los intermediarios, sino que sea directa, que salga la, la venta. Que nos sigan fortaleciendo más en lo que estamos aprendiendo, poco a poco para nosotros poder sacar nuestros, nuestros productos, ya para manejarse al portátil, celular, para la información y tener más contactos con los, con los consumidores y otras personas que también también estar interesadas o invitarlos también cuando estamos realizando nuestra actividad. muy contenta porque la, ellos ya ellos se interesaron, ellos que son pues más la, pero ellos dicen, no vamos, no sé cuándo, ya me están llamando, a dónde es, para, para, pues ellos ya preguntan qué día va a ser el taller para estar participando en las, en las actividades, porque el que no le interesa pues ya, ya se pierde, ya no, ya no sigue participando. Yo creo que hay más visitas de las personas, vamos a tener más vistas de, de la ciudad, que vayan al campo y también podemos tener el producto, pues más, sacarlo más porque tenemos bastante y también nos toca como la transformación del producto que podemos sacar más para poder vender. Pues yo creo que sí, porque ahorita pues como digo, estamos trabajando en, en, un, en un solo predio pero con este cultivo ya no va a ser en, en un solo, sino van a ser en seis predios más que tengamos el cultivo. Y así mismo nos lleven a, lleguen la gente a visitar, no, no a una sola reserva, sino a las seis reservas que, que estamos ahorita produciendo orgánicamente. Los pues que se animen y los pues que participen en las diferentes actividades que estamos realizando, que es muy bueno. A veces uno dice, no, yo no voy porque es perder el tiempo. No es perder el tiempo, es como uno, uno aprende más cosas nuevas. Y seguir adelante y no desanimarnos. Apoyarnos de los unos a los otros y, y continuar con lo que lo que queremos. Muy buena y compartir pues con todos, con todos los que estamos las diferentes asociaciones y si es posible nos podíamos reunir y también compartir cómo, cómo estuvimos en él. Pero muchas gracias a ustedes.